directo desde Murcia centésimo septuagésimo noveno día consecutivo de protestas. en contra del muro que está partiendo de la ciudad en dos en contra del paso del corredor del Mediterráneo por el centro de la ciudad por el porque este tipo de mercancías me aportaría mercancías peligrosas en contra, por supuesto, de esa monstruosa pasarela, construida sobre una serie de acequias. Es decir, el suelo está hueco. Abajo está hueco. La gente no quiere que la encierren en su barrio y que esa monstruosa pasarela sea el único modo de poder atravesar el muro. La gente no quiere muro. Es entendible, ¿no? Es comprensible, aquí sí. Pero aquí estamos, como cada noche. 279 noches. Paco, el carnicero, la policía cambiando de turno, parece. Insisto, porque me preguntáis ya por la cantidad de policía, pues ha cambiado la escenografía, pero la policía, la cantidad, pues eh, sigue siendo numerosa, pero claro, no es comparable a cuando eh, estaba cierto personaje como delegado del gobierno que, que creía que el cortijo era suyo ¿eh? saludos cordiales, Paco aquí tenemos la luna, creciente como la energía de la gente Venus, ese puntico el licero del alba y entre los edificios ese otro puntico, si no me equivoco, Saturno. Estamos una gran familia, somos una constelación de estrellas bajo este firmamento de planetas y donde queremos libertad, tanto arriba en el cielo como aquí abajo en la Tierra. Queremos libertad para poder cruzar de un lado a otro. 30 años, 30 años de lucha, de reivindicación, 6 años de protestas semanales en las vías, más de 9 meses de protestas diarias, aquí en esta ya conocida plaza del soterramiento. Murcia no se parte, Murcia se comparte. Murcia se comparte. Hoy he conectado pues, a las 10 de la noche, tú ya sabes que esto comienza a partir de las 8, pero aún comenzando más tarde, también es cierto que se nota que los días son más largos y el ánimo pues se mantiene, se mantiene durante más tiempo. Todavía estamos en una fase crepuscular del día, cosa que en invierno aquí cuando veníamos parecía madrugada, parecía ya la noche más profunda. Pregunta Greiva, ¿qué pasa con los vikingos que no actúan en las vías? Bueno, aquí últimamente ha habido bastantes conciertos, ha habido concierto el lunes, el jueves, eh, concierto también el jueves, el jueves estuvo algunos tocando, pero sí los vikingos. Es eh, cierto, mira, aquí los lo tenemos. Vamos a hacerle, vamos a hacerle la pregunta directamente. A ver. No Intromisión tira. aquí en directo. Buen ¿Troches? ¿Troches? Buenas, noches. Buenas, noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Nos pregunta Greyback. ¿Qué pasa? Que lo vikingo. Greyback, en... buen en... ¿Qué? ¿Qué? En... chaval. En Periscope. Eh... Que... Pregunta que, yo, para que para por qué lo vikingo ya no toca en la vía. Vamos a tocar esta semana. Responde sobre ¿Cómo? Vamos a tocar esta semana. Me lo acaba de decir Juan B. hace un poquito. Esta semana tocamos. Yo me acabo de esperar. Es mentira. Me acabo de esperar. Sí, sí. Perfilio, lo que yo te diga A que sea antes. Esta semana tocamos. Que pues ya está, he respondido, es que es de menos, ¿eh? la, la, la gente aquí en internet. Es que a veces queda un descanso, porque si no se hace un poco descubrir los secretos que tenemos. ¿Eh? No, no, pero aparte esta semana ha habido dos conciertos, es decir, que por pues, música no se da, ¿no? También estaban ahí. Es que, ya ¿eh? es que tenemos que pedir la vez, ahora no Ahora, exactamente. Fíjate, ¿eh? ¿Cómo, ¿cómo cambiar cuentos? En cualquier caso eh, eh, está bien que, que haya todos estos movimientos musicales. Yo creo que ha sido todo a raíz de los viaquingos, pero hay que dar paso también a, a otras cosas y, y de eso se trata, ¿no? De que, de que haya cultura los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los... no siempre sé los viaquingos. Pero no vais a ser que rumores, no os vais a ir con la música a otra parte, ¿no? Pero los viaquingos sí, siempre estarán mí, ahí, siempre, siempre. En el corazón de todos. Siempre. En el corazón de todos y en esta plaza nuestra. Y en esta plaza nuestra, claro. Inmudable. Que eso parece se nos ha ido al cielo y nos tenemos en el corazón. No, no, no. Sí, Quiero sí, decir que, que sí, que se sí. Verdad. las personas de aquí y otros movimientos que se han hecho. Confirmado, confirmado entonces. Confirmado. hable Laura, que yo no... Que es la portavoz. Es la portavoz. La, portavoz? No, no, no, la secretaria de no. Estado. Es lo que yo te digo, que esta semana, esta semana, está muy... Bien, muy bien. Yeah. confirmado. Confirmado. La gente, claro, duda o se echan falta o echan de menos. Mañana, Radio Vías, sorpresa. Pues si me lo dice a mí, ya... Digo, no, ¿cómo? lo digo al público, tú la sabes. Ah, sí, ah, vale. Claro. No sé, yo, yo es que digo, a lo mejor hay algo de última hora... Me van sí. a sorprender. No, no, no, me a lo mejor hay algo de última hora. Algo más sorprendente sí. todavía. Eh, puede ser. De Bueno, no, hay, hay una sección nueva. Eh, sí, sí. Con Sí. Pon una lucha en tu vida. Que la va a llevar a cabo una viaquinga. Alicia. Alicia. Alicia Rodríguez. Ahí está. Me promete problema. mucho. Y luego que a ver, que de aquí a mañana todo puede pasar, es decir, puede haber sorpresas hasta para nosotros mismos. Hasta que te un coche donde lo Pues mañana, Radovía, ya he publicado, eh, en Facebook está el evento, para que miremos gente. Tú eres uno de los administradores, muévelo. Muévelo, de los, los dedico tengo ¿Eh? Ahí está, ¿eh? Pues okay. Y también en Facebook, creo que todavía no está puesto, en Instagram sí, el número de teléfono para que la gente deje un mensaje, ya sea un saludo, en la dirección social, eso, eso. 646, no, 644-060-570, 644-060-570, y que dejen un mensaje de voz o un mensaje de texto, que ya pues soy de Murcia y un resumen del mensaje. Y os he querido mandar un saludo de al, por ejemplo. De al, el mensaje de voz se acompañe con un mensaje de, de, de texto, ¿eh? para hacernos un poco la idea. ¿eh? Muy bien. Sí, aquí hay, y luego, claro, aquí la gente, como puede participar en directo, pues no hay tanta necesidad de que nos un mensaje, del, de, es más allá. ¿vale? La gente tiene que participar, no ¿Eh? tiene que, que decir. Pues, ¿eh? Para eso está la radio. La radio de la gente para la gente directo, para Que organicen ellos, siempre nos están dando tajo nosotros, Tienen que, si que organizar ellos y, y hablar y dar ideas, ¿no? Un programa esto va a ser poner la mesa en gráfico, no o sea, y nos vamos y nos vamos aquí a Citarrejas a tomar no el el mismo, te grupo y la a y gente habla. A, claro. no a, a, a, sí. a la mierda. A la mierda. A la mierda, fija. Ah, bueno, otro día nos cantará Pedro Arque, Que tiene muy buenos oído. ¿Vale, Pedro? ¿El qué? Que nos cantará, que nos, que nos ah, cantará, que tiene para para el, buen oído. Vale, <risa> hombre, en París <ir> me mola. <risa> sí, a Dios, eso pasará en la historia también, ¿eh? <risa> eso fue noche vieja, noche vieja. Sí, lo pasemos. lo pasemos más bien que, que la leche. O sea, bueno, pipa, pipa, pipo, pipa, No, vamos a ver, vamos a ver por aquí. Venga, gracias, Muchas gracias. ¿Vamos no a cambiar de cámara? Sí, vamos a cambiar de cámara. Y a ver, ¿sabes ¿Eh? ¿Sabes ¿Eh? no, que has salido todo ¿Está? Ahora, de cámara, ¿está? Vamos Quería comentar bien. que una vecina del barrio del Progreso me ha dicho que el próximo miércoles 20 una manifestación, ¿sabes?, de salir del Progreso el próximo miércoles 8 de la tarde, porque están instalando, quieren instalar unas antenas de telefonía y hay una serie de personas, de, de gente del barrio del Progreso que se van a, a manifestar en contra de dicha instalación. Insisto, próximo miércoles 20 a las 20 el 20 a las 20 si eres de barrio del progreso quieres participar quieres apoyar a toda esta gente ya sabes dónde tienes dónde tienes que ir dónde tienes que estar bonaniz fina bonaniz también marcos Nuria loli eva antonio adrián josé antonio fina finalidad Muchas finas. Gregorio, Marta, Oti, eh, que estás ahí en Perisco viendo la última hora de acontece aquí en las vías. Y ya veis que pese a lo tarde que es, todavía queda gente. Todavía queda gente. Y, y bueno, presencia policial ha mejorado lo digo porque como de vez en cuando me lo voy preguntando y el no estoy tan alento, pues sí, aunque no está abierto al traje dorado. ¡Hey! ¿Cómo se llama? Luna, Luna, Luna, Luna. Ah, viene Luna aquí, es deseosa de ver a Laura, Mira, el, el encuentro, el reencuentro, el reencuentro. <risa> son momentos momento de las vías, momentos de las vías, No está. No está aquí. No, no está. Y aquí tenemos la máscara de las vías, Con Marta. Que de brazo en brazo y la pobre no la Sí, cosa que no queremos ponerle mucho. mucho foco. porque ya me dejaste a mi tira a ¿Eh? la otra. aquí tenemos a Kika para Carmen Carmen es la abuela de Marta que, que tiene aquí ahora a Kika. Hola prima Noé, te está diciendo aquí Eva ¿Está de mi primo Eva baja, Eva baja, ¿dónde estás Eva? No, no, se nos fue ya hace este tiempo. <risa> sí, sí, pero. Ah, no se nos va, no se nos ha ido ya. Por eso que no, ya no regresa. T tanto ayuda de es que ayudante tuya y. Totalmente, ¿eh? sí. qué tiempo. Eh? Cuando venía y esas cosas, sí, sí, sí. sí ya. Tengo que volver. Claro que sí, Eva. claro que sí, claro, que nos vas por ahí a los vines del mundo. Y luego ya, las vidas que pasan las vías. ¿Eh? Pues aquí tenemos, aquí está. Y Gustavo, que se nos va ya también mañana. Gustavo, sí, señor. ¿Qué tal, ¿Qué tal ha sido tu experiencia? Viene Gustavo desde Pontevedra, ¿eh? Gustavo viene desde Pontevedra y nos sigue también por internet. ¿Qué tal es tu experiencia por ahí? Pues. Muy gratificante ver todo esto. Puede pues, ya decir, tengo que, que. Yo viví la revuelta de la huerta. Eh, sí, señor. Yo estuve en las vías, sí, señor. Yo estuve en las vías. Pues esto luego servirá también como ejemplo para si en Pontevera, que seguro que hay más de una reivindicación, pues para poder hacer de, de ejemplo hace de guías. Sí, la verdad que sí. Que sirva, esto tiene que ser de ejemplo para muchos. Muy bien, Gustavo. Pues mañana ya no estás por aquí o por no, la noche. cuatro y media me voy, a las cuatro y media de la tarde. Ya regreso, ya. Pues mañana por Facebook o por Periscope nos envía un saludico diciendo hemos llegado, estamos bien, está todo perfecto. Por supuesto, ¿Eh? Que tenemos cogido ya Mucho ellos. precio. Dale Gustavo. Gracias, Cecilio. A ti, hombre. Bueno, pues la revuelta de la, de la huerta que tiene gente por todas partes. Tiene gente de a ver, ¿qué, aquí, ¿qué? aquí tenemos a nuestro qué pasa buenas qué qué que qué es qué que qué es qué que El, el eh, bueno, es pues <ríe> <Nos ríe> <pela>, <ríe> Fue el viernes, fue sí, sí, fue el viernes. Pero sí. tiene la acostumada. ¿Me, me han, dicho, no, me han dicho, que como no estaba grabando te soltaste el pelo. No, me no, han no, soltado. no, no ser, no puede ser. No, el... sí que estaba, eh, que le preguntamos, le preguntamos en un momento dado a Jesús. Si, si quería casa, dormir o bailar, y decía bailar. bailar. Ese, ese que está ahí. que es ¿Ese, ¿Ese, ¿Ese, ¿Ese, es ese que está ahí. ¿Eh? No, no, solo, solo. Mira, mira, ¿cómo, lo ¿Cómo, cómo era. ¿Cómo? Le gusta a Jesús. A Jesús le gusta la, la, la, la música electrónica. Fuente por ahí, Jesús. Mira, baila. baila. No, pero además, Jesús, cuando, cuando estaba bailando, cuando bailaba. Sonia, Susana, eso, imita, viene el baile, sigue... Sigue el ritmo, sí, sí, sigue, sigue. El ritmo. Sí, sí, sí, sí me gusta sí, me la fiesta. Me gusta yo la me fiesta. Yo me estaba comunicando hasta que a las dos y pico me dijo, mamá, vete a dormir. Claro, sí. O sea, estaba ahí en buena compañía. Ya, pues eso es que no me fiaba yo. Ha visto, ha visto, madre que Amor de estaba madre. Estaba ahí vigilante. ¿eh? ¿Eh? Vigilante, desde vaya. lejos pero vigilante. En la, ah, la a las lejanía, dos y, pero. La ella me dijo, me mandó un besito por WhatsApp y me dijo, mamá, a dormir. Y tú ahí leyendo entre líneas, a ver, vamos a ver, analicemos esta frase hasta ahora y este emoticono. ¿Qué me estará diciendo realmente? ¿Eh? No, yo prefiero, ¿Qué mensaje yo prefiero ulterior que antes habrá ahí que dentro? Que se vayan solos o que vuelva con wow. la gente, aunque sea por la mañana. ¿Qué pero, Bien. Claro, es que mucho mejor. Este ahora no, ya no. está recordando la fiesta. ¿Eh? Y ya, le de... y ya mira, mira, se le entra la risa floja. A la que recuerda la fiesta. Mira, mira, eh... viernes, tu mano. Sí, sí, sí. El viernes bailaba así. Sí sí sí. Y con el pase de las piernas. Si quieres y tu hermano dice que bailabas tú mucho pero tu hermano no paraba tampoco. No, Ay, no, que vaya, no, pues, a mí me daba cierto reparo, pero... me daba que reparo pero. lo creo, me lo claro, creo. Vamos, ¿sí Él se hace remolón y como que no, como que no le va la cosa pero. Hay que dejarlo. Vaya. También también. Vaya. El día que yo me suelte a bailar. Boa el fin de semana completito que ayer también fue al orgullo, se subió a la carroza. Ah, sí, vaya, vaya, entonces, ¿no te has perdido nada? Nos invitaron a subir a la carroza, de, cambiamos ¿Sí? en este caso, y, y hicimos un directo ahí, ahí arriba. ¿Hay que mostrar toda la reivindicación? No, no, por supuesto, si yo no digo, yo no digo que claro. no. Claro que sí. No, no, pero, pero, pero, pero quiero decir que hay muchas, que, que la gente cree que estamos dormidos, estamos viendo la televisión, y no, y no. hay más reivindicaciones de las que yo puedo ir el miércoles mira el jueves por ejemplo el jueves está la asamblea Ay. en cartagena una jornada de activismo y derechos humanos en la cantarilla el evento este autocomplaciente del, de, del ayuntamiento de para manipular a la gente El de la tarde saludos cordiales al ayuntamiento El, el, el de la tarde no. el miércoles o sea, hay tres eventos no, no, no, simultáneos más luego por supuesto venía la vía hay cuatro eventos simultáneos, sí, sí, sí. pero es que el miércoles a las 8 de la tarde en la Iglesia del Progreso también hay una manifestación por la instalación de antenas no. que quieren hacer allí. El martes los de Ayuflautas y la plataforma de la Región de Murcia en defensa del sistema público de pensiones se marcha a las 6 de Madrid, la mañana ese. a vaya Madrid. Vaya un picú que tiene, y vaya mi ¿Eh? memoria. Sí, la... Bueno, de se, todo. Se hace lo que se puede. No, no, no ¿Eh? Y voy, voy a intentar ir a, a Madrid el, el, el, juez, martes, el, martes. el martes a las 6 de la, de la, de la mañana para allá. ¿Y el Viajes jueves fres. qué te pasa que no, que no puedes ir a Cartagena? El jueves Hola. hago una ponencia en la jornada de, de activismo social, la en la Cantarilla. Eso me había llegado. ¿no? Eh. Vamos a estar ahí. Black. De hecho, el jueves, que lo tengo que ver, lo tengo que consultar con más personas, porque el jueves estábamos unos cuantos más. Estábamos Joaquín, Pedro Arqués, Ana y yo. Y entonces, eh, a ver quién o sea, la abandona, sí, y sí, va para un lado y si quién, quién, va va para la... un lado, quién va para otro. Entonces, bueno, el en en en en asunto está también ¿Tú que, ¿Puedes dejar a, a Dani o algo para que, se ve, para que lo de la Asamblea Regional...? Sí, sí, no, no, eso va a estar cubierto seguro. La o gente sube. somos los medios, vamos. <risa> <risa> Antonia, eh, Jesús, Antonia... No la duda ofende, ofende eh, eh, la duda ofende. A eh, ver, tú, a mí... Eh, Sujétame esto. Tú a mí, lo que la me, me tienes lo lo que, claro. tiene que decir es... Eh, Está, ya me, ni me por, es por favor, <risa> Ahora, si me no, no, no, quedazo, ya, ya ni por, tú por favor. Tú Cecilio, no te preocupes, que ya te transmito yo. Eso es <risa> que... y No tengo que hacer ningún curso acelerado. ¿eh? Nada, nada. Para... Esto solamente... Esto... Hay coger me coge parece... eh, la Eh, Cecilio, te están haciendo la pelota por aquí. No, mi prima. No, no, pues, hijo, se Mi prima te está haciendo la pelota, pero qué guapo es decir tío, buscarle una novia. Bueno, eso es otro te tema que también, que vaya, que cada vez que me entero de, de Coteco no, Pues Sí, pero luego la no las cuentas, sin vergüenza. Estamos en directo. Es la este, la la una... Pero, ¿que presentan a las candidatas o no? ¿Que ¿Eh? presentan a las candidatas? A no, novia. Tengo que te, enseñarle algo. ¿Qué? ¿Qué? Comenzamos con una fe? pregunta así y, y vete, ¿sabes cómo acabamos? No, ¿Cómo no, no, no, bien. Bien. no, suelta prenda, oh, ni en privado mi, tampoco. Ahora está bien, en privado no tiene. tampoco. Cuenta, eh. Pero si ese tema lo tiene muy ver. secreto. Lo que te Que te tiene que enseñar una foto. Hombre, a ver si todos vamos a ir por un camino, que hay muchos caminos. Exactamente. No no, sí, dice aquí Juanín que o novio. No, yo, soy, no, okay. yo soy de novia. ¿Suede de novia? Es lo está. que yo quería saber. Con la mentira <risa> de <risa> la lengua se la preguntaba a mi gente. Esto es más que el hambre. No, no, <risa> no pero le iba a responder lo contrario para mantenerla en tensión. Pero ve por favor, ¿sabes? Ve por Ayer te sube, el sábado te sube a la carroza de orgullo Gay. Tengo un texto que no lo he publicado acerca de eso que no todo se sube tal, pero digo, bueno, vamos a clarificar la tenía en agua, no sabía por que es una chica tan guay como tú, ¿Qué? Eva dice que es una chica tan guay como tú que te tiene que enseñar Bueno, esto ya estamos ya, la vía rosa La vía Rosas, el periódico, o sea, la radio, perdón. Mañana pues hay que hacer un... Consultorio amoroso. <risa> Mira, mucha gente cuando, cuando, nos, cuando nos pregunta, mucha gente cuando, cuando, nos, cuando nos pregunta, o amigos, o en otro lado, ¿qué habéis conseguido? Si tuviéramos que contar, ¿cómo hemos a la persona aquí? Ha no, pasado tiempo, no pasa tiempo. ¿Eh? Porque ya las relaciones sociales que aquí se crean... Es todo. Sí, claro. lo que evolucionando... Cecilia ha ligado, pero no lo quiere decir. Ligo, ligó en su momento. Ah, ligó. ¿Ah, sí? Hecho, me vaya... No me digas. Perdona. Deja soterrado esas esa cosas, ¿eh? Me no quieren que salgan a la luz. La la la la pero no, pero aquí, aquí una cosa está clara, ¿eh? No vamos a hacer aquí un llamamiento para que venga la, la gente a ligar. evidentemente lo que partido, claro. o sea, hay gente muy buena partidos claro hay gente muy buena lo que necesitara. sí que la pieza necesitada no. bueno, es que quién no necesitado Lo que necesitamos, claro, claro. ¿Eh? ¿Qué ¿Qué no necesitamos? Esa voz. es que eso puro es que eso es <risa> amor <la voz cura. risa> de <risa> hecho aquí <risa> también nos damos amor es decir no, el roce nos más hacer bien es estamos rejuveneciendo todo pero que la pieza se liga mucho. Venir una nueva, una nueva sección para la radiovía. Nueva sección para la radiovía. ¿eh? Un solio amoroso, un se <risa> o algo así. ¿Es una un consultorio, vale. Sí. Pero first, first day, ¿no? Podemos hacer aquí una primera cita. Alguien que <ríe> venga del de otro lado de Murcia con y alguien. Yo te las están vías? preguntando que ¿con, quién al, con quién ligado. ¿Con, no, quién al, ¿Con quién ligaste? No, no, no es cuestión de con quién ligar. eso yo, soy graciosa, bonita y ya está. Pero hablas ¿El concierto. No, no, déjate, déjate. dejad vosotros. <risa> que eso es un otro tema. Algo la dicha tu madre que no va a morir. Deja a ti, dice, crema, Que no, eh. Esto no puede ser. No puede ser. porque te queremos. ¿Eh? Te queremos, <risa> queremos colocarte. Sí. Que no. Y que y te quieres saber más. Que te quieres colocar. Claro. además que no pues, puedes Son yo que a soy, mayor, yo creo que que es. soy un libro para ponerme en una tontería. no, <risa> eso, no eso, Nere, pero es que si no vale hablar, mucho es como la que es que tú, el vocabulario hay que desarrollarlo Cecilio, tú vales mucho, es que por eso que, te queremos que hace, bien es, es una, cosa. <risa> <risa> ¿Es una, una prima? forma de hablar con que es que eres un buen partido y que eres majo y, y guapetón." No, no, bueno, no, Porque ella ya para ella para tiene aquí, novio, agárale, no, ella tiene vive con la pareja, le pondría aquí delante. bien. Bueno, puesto un error. Sí, sí, Una o dos. es dos. A ver, lo que dice la gente, ¿eh? Uy, a ver, que esta gente está bien muy liante. La gente es muy liante. Juaní, ¿eh? o sea, no, bueno, bueno, lo que tenemos que hacer bueno, es ponerle liante, una cuenta y que vaya decidiendo. Liante, liante. Es que no, sí. se, no se puede Sobre importar. gusto, sobre no, pero no traer varias chicas y que decida. Aquí tenemos la cámara, es decir. Si que alguien, que, a ver si es hombre sección Dice que el micrófono no funciona, que se viene por el otro de la cámara. Ahora... Ah, visto, no, no, no, claro, tomamos la distancia. Claro, se estaba escuchando más a ellas allí, ¿eh? se estaba más escuchando al que estaba totalmente, ¿eh? totalmente. No, no, oye, si alguien quiere venir aquí a ligar, solamente el hecho de ser una persona que venga por aquí a diario, ya eso debe dar pie a que es una persona que merece la pena. ¿eh? Entonces, oye, que se ponga aquí y que diga si sí. ¿Eh? Porque, a ver, el amor lo cambia todo, ¿eh? El amor es una cosa... ¿Eh? Amor en la piel. A ver, yo lo comentaba ya en septiembre, yo lo comentaba en septiembre y en octubre, que se hablaba mucho de que si el muro, el muro, el muro. Y yo decía que esto, todo esto que estaba ocurriendo durante tantísimos días, suponía además, ¿no? Y que suponía además un cambio en la vida de las personas. ...sabes, que ya no era que el objetivo fuera solamente... ...que no te encerrara... ...sino que la lucha, el roce... ...ha sido un cambio en la... ...claro, hay familias, hay familias que han pasado más tiempo juntas... ...aquí en las vías, que en los últimos 20 años... Muchas unen... ...y se han hecho nuevas familias... ¿eh? ...porque también estaba la gente que no podía con su familia... ...y se ha hecho una nueva aquí en las vías... ¿eh? ...claro... Y, ...y se ha influido mucho en los políticos, en la policía, en todo... Y eso de, de, de pasar aquí... ...juntos la Nochebuena... ...qué bonito, ¿eh? Eso no tiene nombre, eso no tiene nombre, eso ah. es increíble... Ah, es... Bueno, vamos a ver... ...como ahora el micrófono ya está activo... ...ya me escucháis más a mí... ...que, que, que, que el backstage, ¿eh? Que, ...que los que están ahí detrás... ...Noelia y, y, Su, y Susana... ...que están ahí, pitiqui, pitiqui, ...con temas de noviazgo, historias de las vías, ¿eh? Estamos en primavera todavía, sí. La sangre la tienen alterada. La sangre la tiene. Eh, y dicen que hay más parejas de las conocidas que han surgido en las vías, eh. Sí, sí. Eh, sí, sí en, en una en una década, a lo mejor diremos que que, que que en esta época hubo un tren de nacimiento. ¿Eh? un tren de nacimiento, ¿ves? de un baby boom, ¿Eh? hubo un tren de nacimiento. Bueno. Pilar, ¿qué? Dice que hay dos parejas reconocidas ya en las vías. Yo voy a ver también, a ver si me sale novio. Venga, vente, vente por aquí, Pilar, venga. Vente por ahí que te va. Vente, vente, Pilar, vente por aquí. Afectar, que me voy. Que me voy y me tengo que acotar. Pilar, a, ver. a ver. Pilar, busca novio. Pilar, buena gente. ¿eh? Claro, buena gente. bueno, yo me puedo promocionar, pero estaría feo. Ropa, necesito un manager que me promocione. La ropa, la ropa. Es una buena chica, ¿eh? Oh. De su casa, cose como Los Ángeles. Madre mía, me, me, me estás diciendo que esos son... Madre mía, qué antigua. ¿Eh? Vamos a ver. ¿Qué sí? Madre mía. ¿Qué ¿Qué ¿Qué ¿Qué? ¡Borda! Ay, sí, ¡Borda! Poli, no es, es muy poli, madre muy poli. Mía, madre mía. Y... ¿Tú, ah, eso, ¿Tú qué, tú te qué te quieres? ¿Que venga aquí un abuelo? ¿Por qué cos por porque gordo? <risa> Vamos a eh, ver, pero, pero, pero, pero estamos hablando con una con, con una excelente funcionaria de justicia. ¿eh? Que su elocuencia no le hace justicia a ella. Eso pone más. ¿De qué edad? Sí. Hombre, si es un poco más joven que yo mejor, la verdad, porque.. Yo la edad ya la pongo yo y la experiencia también. <risa> Sobre los 55 me diría estupendo. Pero una persona que, que... Porque una cosa es una cosa es la edad biológica, ¿no? Y otra cosa es luego también es la cabeza y luego también es el, el, el, la actitud, la actitud, el espíritu, ¿no? Es decir, una persona que, que, que tenga vitalidad, ¿no? Porque tú eres una persona muy vital. No es una de las maluchadoras de aquí. No te quepa la menor duda. <risa> bueno, pues los que quieran venir, que a partir de los 55 que venga <risa> Que ya estamos aquí nosotras <risa> Bueno, ojo, ojo que Pilar es mucha Pilar, eh Pilar es mucha Pilar, eh De 55 ninguno, que no es tan para nada, coño Tienen que tener Ya lo sabemos, a mí me quedan 15 años, eh Así que vamos a, a pastarlo bien porque, porque en 15 años ya no estoy Ahora, ella está haciendo el llamamiento ...y luego estamos las amigas para hacer el casting... ...ah, el jurado, el jurado... ...el jurado popular... ...hacemos... Es ¿Eh? que no queramos para ella? ...no sola, buscando novio ...que hay mucha más gente... ...a ver, tampoco se trata de que busquemos... ...si no lo encontramos mejor... ...o sea, aquí no hay búsqueda... ...porque en realidad estamos estupendas como estamos... No, que vengan y si nos gustamos ya veremos lo que hacemos, en principio. Pero que quien no viene se está perdiendo mucho, no, no, se está perdiendo no, una pila pues, en condiciones. Dios santo, no sabe lo que se pierde. ¿A que sí? No, no, además... No, no te lo puedo ni contar pero... lo que se pierde. No le voy a decir yo que está feo, si no lo diría. No, no, pero que okay. pero además, mira, para más pila, mira, pilar No, pero además... No le tiro los tejos porque es un poco joven, si no también se te los tiraba. Al, al final salgo yo damnificado. De un modo u otro, es una cosa... ¿eh? Yo te puedo tirar los tejos para madre, si quieren una madre. <risa> bueno, para otra cosa, me he pasado, se me ha pasado el arroz. No, no, eso del arroz es una cosa... Que no, no, no... No, no, que arroz, no, no, no. Hombre, para ciertas cosas hay que asumir la realidad. Para ciertas cosas se pasa el arroz. Hombre, no. no, no, no, no, no, a ver, yo comprendo que yo, uh, un tío de 30 años no lo quiero para nada, si tengo un hijo con 45, coño, ¿dónde voy? Uh, no, no, es que para criar yo ya he criado, ¿no? De verdad que no. No, pero, pero, ¿no? pero, espera, espera, pero hay gente, hay gente que puede tener 70 años y una mentalidad, y una vitalidad de 30 a 40... Y yo soy de gente con 20 años que son de conservadores y de rancio abolengo que no hay quien lo soporte, ¿sabes? Yo quiero, claro, ¿Comprende? es que no. Yo quiero a alguien dinámico, activo, por eso con ganas que... de vivir y de a ver, disfrutar. Luego ya, la edad, pues ya es eso, después se pregunta. Pero es una persona, tiene su salud, tiene emocional, física, verdad, psicológica salud, y... por pues eso todo. Bueno, eh, creo que va siendo hora de recoger, ¿no? que soy una mujer de mi casa y recogía. Sí, anda, anda, sí, sí, está aquí por las noches, luchadondo, recogía, dice. Bueno, bueno, es verdad, no, no, es verdad que Pilar, es verdad que Pilar se nos tiene que ir a bordar. Entonces, a bordar que que bordar, ¿eh? anda, que el comentario que lo ha hecho aquí, Juani, Juani. ¿En serio, no, que no se ha Si alguien va a venir pensando que bordo que, que se quede en su casa Que bordar no bordo, <risa> la bordo. Otras cosas hago Pero bordar no, seguro que no Anda, pero... Hay ¿Qué? otras cosas que seguro lo borda Pero <risa> <risa> ¿Eh? En general hago muchas cosas que las bordo y lo sabes. Pe y Pero, pero lo sabes. bordar Concretamente no es mi faceta preferida Nada, nada, nada ¿Eh? ¿Sí? geniales? No, o sea al final es... Vamos a poder hacer esto a cualquier hora, en cualquier lugar de Murcia, ¿no? Va a decir, ah, por saco el muro ya, ¿no? No, estamos aquí para quien se conecta por primera vez, que estamos aquí ya 279 noches ya, ¿eh? Sí, decir, claro. Como venga ¿Eh? Años, con, con, con energía no sé qué, pilar, al final se va a recoger, ¿no? ah, Oye, oye, que están diciendo por aquí que si viene alguien de 55 años. Ahora tenemos no te que pedirlo te, Tienes que dar tus requisitos a veces a, final, a veces a final va a haber una estrategia del gobierno Que sea mandar seductores del amor Para quitarnos aquí a, a la gente que eh, sí, eh, está en las vías A ver qué no, pasa, eh da que dar tuyos para que te Claro, venga, venga <risa> Bueno, pues entonces me habéis dicho que son las 11 menos Ya las 10 y 52 por lo menos, hora española ¿Eh? Mañana me voy a traer un listado de mis actitudes <risa> para, para, para publicitarlas para que, que venga y se vaya dónde va y donde se mete. Que no es broma, ¿eh? Que esto. Aquí hay mucha pilar. Eh, ojo, que esto luego trasciende. Hombre, te digo? Que nadie se llame a engaño, ¿eh? Que yo no quiero engañar a nadie. Yo mañana me traigo un listado. ¿eh? Totalmente. en silencio. mía. Es que. que mañana va a haber una cola de aquí. Pues mira, como hace muchísimos años que no le digo a nadie que no, a ver si fuera verdad, hijo, uh, madre mía, entonces ya mañana ya no va a haber una cola, a ¿eh? ver, un muro. Un muro de aquí. Eso es lo que dice ella pero luego. Luego tiene. No, no. Eso es lo que dice ella, pero mira, mira, te... es, es muy exigente, ¿eh? Pido, pido, es muy ah, exigente, Pilar, ¿eh? Que sepas que, sepa que yo cuando vengo allí, yo ojeo siempre y digo, mira, ese me lo pido. Lo que pasa es que luego tengo mala suerte porque ya están recogidos. ¿Has visto? Así que... Ojo yo, con Pilar. Suelo pedírmelo. ¿sí no no, sí, no no, eres buena anguila, A este no grande. lo pille que da es, en la cara bueno, es... están hablando de mí, ¿eh? Cuando se hace el silencio aquí es porque pregunta, me quiere. Eh, nos vamos a hacer un listo también de preguntas que te vamos a hacer porque aquí se han empeñado en buscarte una pareja y a lo mejor tú no estás en esa línea. O sea que habría que preguntar, ¿estás tú, estás tú en el mercado, Cecilio? Mira, yo te voy una cosa. No, no, yo te voy a decir una cosa. ¿Tú te, crees, ¿Tú te crees que si yo, desde que estoy aquí en las vías, no? Si, cuando vine, cuando comencé, yo hubiera tenido novia, ¿Te habría dejado? yo habría grabado tantísimas horas, tantísimos directos, todo eso. ¿Tú crees que hubiese sido compatible? No, no. Sí, porque si A lo mejor también ella es reportera, llevaría ahí la carga entre las dos. Y la paciencia que debe tener, es Que yo digo, que yo digo, venga, vamos a cortar y nos despedimos. Y tardo media hora. ¿A ver quién me aguanta eso? Aparte de mi marido. Lo peor no hizo. lo peor es que no conteste a los. A lo, a lo, a lo Pero la pregunta no la has contestado. La pregunta no la ha contestado. Estás en el mercado, ya sabemos que no tenías novia, pero estás en el mercado... En el mercado, dice, sí, Eso no es, puede, que si tengo, tengo que tener una, una parada ahí, tengo que tener una, una, una parada... El amor, que las chicas quieren saberlo. Yo fumo parte del universo y como tal, pues, ahí fluyo. Muy bien. El bueno, fluyo, me encanta. A mí me sirve la. Yo fluyo. A ellas no. ¿Has visto? Si el universo cree que tal, pues aparecerán las vías. O igual ya está por aquí purulando. No, él necesita una. una, una, una yo, yo, yo. Yo puedo decir que yo. Yo puedo decir que yo he tenido la fortuna de amar y ser amado de manera espectacular. Entonces. Eh, no, no, no. También, ah, venga, me estoy de baja. ¿Dónde hay que firmar? ¿Dónde hay que firmar? Dame, dame de baja, me has dicho a mí ahora, no, una cosa no pero, quita eso, pero que quiero decir que, de de que, que ya sé lo que... Mira, Pilar dice que no me... Que tú no te tienes que dar de baja de nada en la vida, la vida por sí sola te dará de baja cuando proceda. ¿Y pues qué, si me tengo que dar de baja? Que no, que no. Ah, ¿Seguro? Que a mí son... te, te, te, te, entonces te tienes que poner aquí al lado de esto, como en la televisión, debate maniqueísta. ¿eh? No, no de baja no, lo que pasa es que ya tiene el lujo de haber amado y ser amado. No, no, sí, sí, el... Yo lo reconozco, ¿eh? Que no, ha, y ha sido y, precioso. Y eso ya, por eso yo te he dicho que ya te puedes morir. Pero por no decirte que te mueras te he dicho date de baja, que ya esa parcela no, no, no, está cubierta no, no, no, es yo, está. mira yo particularmente no comprendo a la gente que, que, que no la comprendo, que es, la no, no que parece que por haber tenido relaciones y haber acabado, han tenido que ser malas. Yo he tenido relaciones que han acabado, pero me siento muy afortunado por por, por haberlas tenido. Entonces no para nada, han sido increíbles. ¿Qué eres tú, eh? Si sí, esa es la evolución, el aprendizaje que te va dando la vida, o sea que nada. Bueno, <risa> pues... Tranquilo. que mi abuela, mi abuela decía... ¿El qué? Para no gustarme los toros, to toreo bien, me está diciendo aquí Mi abuela decía, Noelia. Que, tú tranquilo, que el toro que te ha de comer, te comerá. Este el lobo o el toro. El toro te topa y el lobo te come. El, lo que sea para ti es para ti. ¿Te sí. Donde te Vamos, que al final estoy liado. Y mi hija que si es para ti, a ver, ¿cómo lo es, Sí, si es para ti, aunque te quites es para ti. Y si no es para ti, aunque te pongas, no es para... Bueno, no sé. Bueno, se nos, se nos está yendo ya la pinza a esta hora en las vías, se, y nos, y habrá se, se nos... estamos yendo por los travesaños de la senda de los garres, ¿eh? No, pero sí, que te, te hemos comprendido, que por mucho que uno quiera, si es que no, es que no, y por mucho que uno si no quiera, tí, si vas a que sí, es que, es sí, es que tí, sí. aunque te quite, y ¿verdad? si no es para ti, eso lo dice Susana. No, es, es, es muy filósofa también ella, ¿eh? Claro, hombre, hija de madre. Claro, totalmente. Bueno, bueno, buenas noches, día, audiencia. Nos despedimos hasta mañana. Pues, aquí, pues, sí, eh, sí, de más Seguimos en la lucha, bromas aparte. Que que sí. Seguimos, ¿eh, ¿sí, Antonia? Efectivamente. Seguimos sí, en la lucha. Eh, ah, pues no, no sé. si, si Ahora, enseguida corto y... Pues está por ahí también Pablo. Pregúntale, ¿eh? Pregúntale. Yo voy a estar aquí un ratico, ya enseguida corto, ¿eh? Bueno... Ahí está también la memoria. Venga, una textura sin cámara. Bueno, pues esto ha sido hoy aquí... Eh, me meten en jaleo a mí esta gente también, ¿eh? Me meten en jaleo. ¿Qué? Desde que eres como una anguila que te escurre. Una anguila que me escurro. Anda, anda. Dicen que estabas dando muchas vueltas, y es verdad. Buen debate, me dicen por aquí. Eva, buen debate. Nina, ah, que se va por la tangente. Es muy anguila, se escurre. yo... Siempre he sido de matemáticas, ¿sí? ¿eh? ¿No? Irse por la tangente, ¿sabes? Claro. Qué chistaco, ¿eh? ¿Eh? ¿Te das cuenta? Espera, nene, que lleva aquí un Lo sé, lo sé, no es, Lo sé, no es. Dicen por aquí... Bueno, vamos a ver. ¿Quién estáis todavía? Por... Madre mía, es que... ¿Eh? Mira, sí. Je, digo que, que quién estáis. Jesús dice, ¿quién? ¿Quién? Mira, está Jesús. Mira, está. Nuria, Loli, Eva. ¿Cómo es? Eva. Eva. Muy bien. Marco. Marco. Muy bien. Antonio. Antonio. Muy bien. Maribel. Eh. José. José. Muy bien. Eh, y muchísima más gente. Nuria. Nuria. Loli. Loli. ¿Eh? Están aquí, nos están viendo, Jesúsico. ¿Dónde nos vemos todos los días? Ya. Yeah. ¿Dónde nos vemos todos los días? Ya. Yeah. ¿Tú quieres muro? No. ¿Y pasarela? Loco. No, Jesús no quiere muro y pasarela dice que tampoco. ¿eh? Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Bueno, pues nos vamos ahí despidiendo. Ah, mira, ya también se apuntado, Mira, también. Ahora está. Fina. Fina. Mira, es? Fina. Fina. Eso es. ¿Eh? Ahí, saludos de Jerusalén para Fina. Y también mucha gente en Facebook, pero lo miraré ahora después. ¿eh? Ahora después lo miraré. Dentro de poco sí que estaremos aquí simultáneamente en Facebook y en... leyendo los comentarios. Pero en Facebook, por ejemplo, recuerdo en Carni, Nieves. Eh... Que hay muchas personas, es que son tantas personas. Pues oye, que nos vamos a despedir ¿eh? Mañana hay Radio Vías Mañana hay Radio Vías Ya sabéis, lo voy a seguir en el evento que está en Facebook Radio Vías En Instagram Radio Vías Twitter Radio Vías En Spreaker También Radio Vías Mañana Radio Vías el, La radio Y podcast De la gente para la gente Que se emite en directo junto a las vías ...puedes enviar un mensaje de apoyo... ...un mensaje de apoyo... ...al 644-060-570... ...644-060-570... ...aquí somos una lucha social... ...que contamos con... ...con radio, podcast... ...contamos con... ...televisión en vivo podemos decir... ...retransmisiones en directo... ...en Youtube, en Facebook, en Periscope... ...esto es la gente empoderada mediáticamente, digitalmente, para lograr su Murcia, tu Murcia, nuestra Murcia, libre de muros. Nos querían ignorantes, nos querían divididos, nos querían en silencio, nos querían aislados, nos tienen unidos, nos tienen empoderados, no saben con qué se han encontrado. Con Murcia se han equivocado. Sin vergüenzas. Os habéis equivocado con Murcia. Corruptos sin vergüenzas. Os habéis equivocado. Estáis tan acostumbrados a mirar por encima del hombro a la gente con arrogancia, con prepotencia. Fíjate más, esta mañana. ...que os habéis creído vuestro propio relato... ...os habéis creído que la gente es estúpida... ...tonta, ignorante... ...vivís en una realidad que no existe... ...vivís en una realidad que no existe... ...sinvergüenzas... ...que lo sepáis... vergüenzas. ...bueno... ...pues con vosotros también tenemos que convivir... ...no hay problema... ...tenemos que convivir con los sinvergüenzas... ...esto evidentemente... ...quien estáis viendo esto... En este momento que antes os he saludado, pues no, ¿verdad? Pero para los sinvergüenzas, pues de vez en cuando le dedicamos nah, poquito tiempo, pero se lo dedicamos. Porque también, bueno, pues siendo tan sinvergüenzas como son, nos hacen ver que nosotros no lo somos, ¿eh? ¿verdad? Que nosotros pues, tenemos cierta vergüenza. De hecho, aquí hay personas que tienen tanta vergüenza que ni salen en la, en la cámara, porque que le da vergüenza. Y eso es bonito. La vergüenza hay que protegerla. La vergüenza hay que protegerla. Bueno, pues nos vamos a, a despedir con esta imagen. Aquí vemos el, los coches esperando a este paso a nivel. Saludos, escipio. Y esta imagen se produce más de 90 veces al día. Y nos vamos a despedir con la imagen esta de este semáforo. Hasta mañana, fins de ma, mañana 280 días seguidos de protestas en Murcia. Mañana, ducentésimo, octagésimo día consecutivo de protestas. Un abrazo a todos. Hasta mañana.